A un aspecto de la política que se hace necesario en la orientación del votante. Lo primero es que ya conocemos de qué forma debemos asistir a cualquier lugar en este estado o en esta etapa. Pero sí se requiere, más allá, más allá del dame lo mío, garantías de continuidad del estado y de. Salvaguarda del Estado de la crisis que nos sumerge este Estado del COVID. Porque no es total culpa del Estado cuando surge un previsto. Pero de hecho el COVID llega y nos descubre y nos destapa todas las debilidades institucionales y como Estado tenemos. Hoy estamos en la segunda fase de la desescalada. Y el gobierno insiste haciendo muestra en qué ha utilizado su tiempo. Y por primera vez, después que yo he pedido tantas informaciones, oigo al ministro pedir ayer que vamos a darle un golpe mortal al COVID con siete días de toque de queda para encerrarnos definitivamente y estamos viviendo... Bueno, que era lo que nosotros necesitábamos para saber de dónde partíamos y hacia dónde queríamos alcanzar o llegar para poder tener una conciencia de por qué nos encerramos. Ahora, en base a la amenaza, en base a que hay datos de propagación, y yo me pregunto, si la incubación del virus anda entre 14 y hasta 32 días, ¿cuánto llevamos nosotros de, des, de desescalada? Que vamos en la segunda fase, hemos pasado los 21 días y no hay rebote y no hay rebrote en ninguna parte del país. Es, no, una, plegado, es, una, es un Mira. plan falso y nos están mintiendo todavía y sigue teniendo fuerza, Chun Han, con respecto la la, mayoría, al COVID. Calle, Oye, en la postrimería yo quiero decir, de ayer total. ocurrió un acontecimiento que revolteó las redes y la opinión pública nacional y fue que la, la vicepresidenta de la república... Quien al mismo tiempo es ex primera dama y esposa del de ex presidente y leonel Clemente Fernández. Madrid le dio una entrevista chacho. a Santiago En la oposición Macías, en la alcoba presidencial. A los foques. Eh, y ella dijo ahí, eh, dijo que... Eh, él Chayán. le preguntaba que con quién ella estaría dispuesta a hacerle un famoso, corito. Un corito. Y ella dijo a Chayá. Hey. Señores, los memes no han... <ríe> Cesado. <ríe> y, y yo te voy a decir una cosa. Chayang es un tipo eh, muy... Querido por las esposas ¿Quiere? de por nosotros. La, por, claro las cuarentonas, sí. por las cuarentonas y pico y cincuentonas. ¡Claro! Definitivamente yo tengo que reconocer... Qué más preguntó, aparte mira, de que de, Yo tengo que reconocer que Vianel, mi esposa, su artista favorito es Chayanne. No, y la mía se derrite cuando El lo ve. Sí. Y, ¿Eh? y Vianel sabe, Vianel <ríe> sabe <ríe> que la mía es Shakira. Lo... lo <ríe> Lo chulo del Shakira, caso es de que la Shakira. mía se y el que lo recoge soy yo. Ah. Bueno, señores. cosas. Eh, Diana, Diana, Diana. Mucha gente. ¿Eh? Diana. Diana. No, en eh, la, la segunda. Mira, este. Eh, indudablemente que Margarita es una mujer que tiene la característica mira mira mira mira cómo ser chayán? como ser farándula este es el toque de mediodía eh. Óyeme, óyeme. la verdad es que margarita es una mujer pero mira mucha gente criticó esa imagen qué? se ve que es el presidente oye por qué Margarita eh, va a, a, a dónde se ve a que a es el, Fox, mira, una entrevista? Mira, un ¿tú quieres que entrevistó ver? a Mami Mami la imagen la de un de, presidente, mírala. La de ahí. gente que sigue siendo... Claro, su claro. O sea, estrategia política. Y además, eso que ella hizo y cómo lo hizo es una manera de. Miren, las redes se explotaron. Con y eso. de conectar con el Ella un está, ella está, está, la ella, está la ella, es ella es bajó. inteligente. Y, sin embargo, la entrevista, y sabe qué le conviene en este momento como política. Y sin que, embargo, no. la entrevista que le hiciera a Caro Santana, donde indagaba y profundizaba de temas muy ah. importantes, tanto eh, a nivel de transparencia, de políticas de Estado eso no se hace viral, porque a la gente lo que le gusta es la el chavalanería, el moro, el moro, el moro. eso hay que entenderlo ahora, la política o quizás la gente le gusta <risa> o, quizá o quizás para no quitarle razón, la gente le gusta el lenguaje llano uh -huh. la cosa sencilla, el dominicano quizás le gusta, eso. no profundiza sí, sí, sí, sí, sí, no, no profundiza, nada más se habla de Chayán, se habla de Chayán ningún moral, aquí solamente se habla ahora de Chayán y Doña Margot. Por ejemplo, bueno, cuando Caro Santana le preguntaba a Margarita Cedeño de Fernández si en República Dominicana había división de los poderes del Estado, eso no se hace viral, sí. porque la gente le gusta la chercha. Y Doña Margot decía que sí, sí. cuando tú tienes mira, a Jan Alain, que es empleado del de gobierno... Es que pero Luis sepa, fue a la oye, lo importante de un político es que se sepa mover en la pero, chercha. Y que también uno tenga la posibilidad de conocer Luis fue, a la su pensamiento. Luis fue a la chercha. Claro. Y... Señores